Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre grupos, ensamblajes y conjuntos de selección. Y cada uno tiene su peculiaridad, ¿de acuerdo? 3DS Max nos va a permitir utilizar grupos y ensamblajes de elementos como si se trataran de un único elemento. Mientras que eh, en contrapartida, los grupos de selección nos van a permitir realizar cierta agrupación de elementos, pero los vamos a tratar siempre de manera individual, ¿vale? Eh, lo ideal al crear un grupo es eh, no tener que manipular ninguno de los elementos que contiene, o al menos si lo tenemos que hacer, que sean las menos veces posibles, ¿vale? Eh, por otro lado, cuando realizamos un ensamblaje, eh, los ensamblajes eh, los utilizamos principalmente para eh, agrupar elementos que van a constituir pues, eh, determinados tipos de, de lámparas o medios de iluminación en una escena. También los podemos utilizar para eh, realizar ensamblajes de personajes orientados a la animación, sobre todo. ¿vale? Y en cualquiera de los dos casos, ya sea haciendo una... Una, un medio de iluminación o un personaje, vamos a requerir de medios de animación para poder eh, explotar esta funcionalidad. ¿Vale? Por lo tanto esa parte de los ensamblajes la vamos a ver un poco por encima. La vamos a ver porque quiero hablaros sobre los métodos de agrupación que tenemos en 3ds Max, pero la vamos a ver un poco de forma muy somera, muy por encima. ¿De acuerdo? Como os comentaba los grupos nos van a permitir eh, combinar diferentes elementos dentro de un único objeto grupo, ¿vale? Realmente lo que va a ocurrir, para que lo podamos entender, es eh, que se va a crear o se va a constituir una especie de objeto vacío o un dummy, como lo, lo nominan en, en 3ds Max, y ese objeto vacío va a tener propiedades eh, con las que vamos a poder trabajar de transformación. Es decir, lo vamos a poder rotar, lo vamos a poder desplazar, lo vamos a poder escalar. ¿De acuerdo? Y eh, sobre ese dummy, sobre ese objeto vacío. Eh, con lo cual se van a ver afectados todos los elementos que contiene esa agrupación. Pero eh, no vamos a trabajar con esos elementos de forma individual. Sino vamos a trabajar con ese elemento vacío. Para que lo podáis ver, voy a crear aquí un par de acá y otra caja aquí vale bien y ahora eh, voy a seleccionar mis dos cajas y para poder trabajar con los grupos tenemos un menú específico para ello que es el menú de grupos vale group perdón en singular y lo tenemos aquí con nuestros dos objetos seleccionados si yo hago clic sobre grupo vale me va a preguntar el nombre que le quiero dar es decir los grupos tienen un nombre propio ¿vale? y los vamos a ver ahora eh, lo vamos a ver en, en el explorador de escena eh, se pueden tratar como si fueran únicos eh, objetos, ya, a este grupo lo vamos a denominar eh, prueba bien, y fijaros que ha creado eh, como una especie de jerarquía donde mis dos eh, cajas están dentro de mi grupo prueba ¿vale? además le pone ese icono que es significativo de que es un. Bug, ¿vale? A partir de este momento lo que ha creado es un Dummy ¿vale? o un objeto vacío que engloba ambos elementos y tiene su propio punto de pivote como estáis viendo aquí de tal manera de que yo lo voy a poder transformar tomando por referencia ese punto de pivote es decir a partir de ahora yo puedo mover y fijaros que el cursor se pone en el punto de pivote de ese Dummy vale lo puedo rotar igualmente y veis que afecta a todos los elementos que contiene, ¿vale? Si tuviera 27 elementos este grupo, los 27 elementos se verían afectados de la misma manera todos ellos, ¿vale? Y también lo puedo escalar, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer más grandes o más pequeños. Es decir, que a efectos podemos trabajar con él como si de un único grupo se tratara. Es más, le vamos a poder asignar modificadores a este grupo, ¿Vale? Y vamos a poder trabajar con modificadores. Si sí es cierto que si tratamos de eh, actuar con ello como si fuera un único elemento, haciéndolo editable y tratando de mm, trabajar con vértices, aristas, caras, esto no lo vamos a poder hacer. ¿vale? Eso lo haremos a nivel de cada uno de los elementos que contiene. Y para poderlo hacer, tenemos que seguir una serie de pasos. Bien. Antes de llegar a esto... Eh, vamos a ver cómo podemos imaginar, tenemos ya un grupo creado. Yo quiero añadir un nuevo elemento a este grupo. Voy a crear un cono, por ejemplo, aquí. Y quiero añadir este, este cono a mi grupo, ¿de acuerdo? Bien, la manera de hacerlo es a través del menú Group. Igualmente, tengo que tener mi objeto seleccionado. Voy a Group, ¿vale? Y eh, Attach. ¿Vale? Este Attach lo que me va a permitir es añadir un elemento o varios a un grupo que ya existe. ¿De acuerdo? Eso es. Solo tengo ese grupo, pero lo debo seleccionar. Primero hago la opción de Attach y después marco el grupo al que quiero seleccionar. Voy a hacer Control-Z. ¿vale? El atajo de teclado para hacer el Attach es... Es control U. Si yo hago control, tengo mi objeto seleccionado, hago control U. Y ahora marco el, eh, los elementos que tengo en el grupo. Porque aquí no me va a dejar hacerlo. ¿Vale? Tengo que marcar ahí. Yo hago así. A ver. Tengo que seleccionar los elementos del grupo. Entonces, al seleccionarlos, veis que mi dummy o mi eh, objeto vacío abarca todos los elementos ya. Y ya nuestro cono forma parte del grupo, ¿vale? Que anteriormente, no sé si os habíais fijado, estaba fuera. Y si lo que quiero hacer es sacar un objeto. Bien, para poder trabajar con lo que contiene un grupo, lo primero que tenemos que hacer es abrirlo. Entender esto como si fuera una caja. Nosotros hemos metido una serie de elementos en nuestra caja. ¿Vale? Y si queremos volver a recuperar alguno de estos elementos o manipularlo o hacer lo que fuera con cualquiera de ellos, tendríamos que abrir nuestra caja, trabajar dentro de ella y cuando una, eh, una vez hemos terminado, lo que tendríamos que hacer es cerrar de nuevo la caja. ¿De acuerdo? La filosofía es la misma aquí. Tenemos un grupo, tiene tres elementos, y si queremos trabajar con alguno de esos elementos, lo que tendríamos que hacer sería venir al grupo abrir con nuestro grupo previamente seleccionado y ahora fijaros ha cambiado la tonalidad de nuestro, nuestra caja de, de abarque de, del grupo vale y ahora puedo seleccionar cualquiera de los elementos que hay en el grupo vale y lo puedo manipular lo puedo editar lo puedo puedo hacer con él lo que quiera vale e incluso lo puedo sacar del grupo voy a tomar esta caja y la vamos a sacar fuera mirad para que veáis todo lo puedo transformar perdona eh, lo puedo escalar si ¿sí? hacerlo más pequeñito vale este le voy a escalar lo voy a hacer más grande este lo voy a rotar de esta manera vale y yo estoy manipulando individualmente los elementos ahora bien lo que vamos a hacer es voy a seleccionar este cubo y lo voy a sacar fuera tengo a group y lo que tengo que hacer es detach detach lo que permite sacar un elemento del grupo le doy a Detach y fijaros que la caja de abarque de nuestro elemento vacío se ha achicado. Nuestro box 001 se ha ido fuera del grupo, ya no forma parte de él. ¿vale? Ya he terminado de trabajar con el grupo. Ahora lo que tengo que hacer es cerrarlo. Me posiciono en él para seleccionarlo, vengo a Group y hago un Close ¿vale? para cerrarlo. Y ya mi grupo está cerrado. Ahora ya no puedo seleccionar los elementos de forma individual. No los puedo transformar de forma individual. Tendría que volver a abrir esa caja. Y volver a meterme dentro para trabajar con él. ¿Vale? Bien. Otra posibilidad que tenemos con los grupos. Es la de eliminarlos. Podemos, eh, si eh, seleccionamos el grupo. Le damos a suprimir. Vamos a eliminar todo. Los elementos, el grupo, todo. ¿Vale? La acción para preservar los elementos haciendo desaparecer el grupo se denomina disolver y hay dos modos de realizar las disoluciones ¿vale? para poder entender los dos modos me ha faltado por explicaros una cosa y es que dentro de un grupo yo puedo incluir otro grupo más y otro más y dentro de cualquiera de ellos otro grupo más y no hay límite, no hay ningún tipo de restricción, yo podría ir anidando grupos uno tras otro tantas veces como quisiera ¿De acuerdo? Volviendo otra vez a la disolución de grupos, ¿vale? Eh, hay una opción que lo que me va a permitir es eh, eliminar lo que es el grupo de cabecera. Imaginaros que tengo 27 grupos anidados, ¿vale? Pues el primero de todos me permitiría disolverlo y conservaría todos los elementos que contiene y los grupos que contiene. Es decir, que si tengo que imaginar, para poderlo ver, voy a volver a incluir este elemento dentro, ¿vale? Voy a hacer un attach a este grupo. Ya lo tengo dentro. Y ahora voy a abrir esto. Voy a seleccionar este objeto y este objeto. Y los voy a agrupar. Y este va a ser su grupo, ¿vale? Para que lo entendamos. Fijaros. Además voy a hacer esto, que lo voy a escalar hacerlo más grande, que la caja de que sea grande, para que veáis la diferencia entre una y otra. ¿vale? Ahí lo tenéis. Voy a hacer con Alt W la pantalla más grande y así lo vemos bien. bien. Ahora voy a cerrar este grupo y fijaros, yo tengo un grupo que contiene un subgrupo, otro grupo dentro de él y un objeto. ¿De acuerdo? Ahí lo estáis viendo. Bien, yo puedo disolver el grupo de cabecera, el primero, y me va a mantener este elemento de forma individual porque está suelto y ese grupo como tal. ¿De acuerdo? Y esa manera de hacerlo sería seleccionando mi grupo prueba y yendo a group y un group. ¿De acuerdo? Esta opción va a preservar todos los grupos que hayan anidados dentro de, del grupo que quiero disolver. vale La otra opción es explode. Explode va a disolver todos los grupos y subgrupos anidados y va a preservar de forma individual todos los elementos que haya. O sea, si yo diera ahora mismo aquí a Explode, me va a dejar los tres elementos individuales sin agrupar. Vamos a ver los dos casos. Primero vamos a hacer un ungroup. ¿Veis? Y al hacer un ungroup, tengo mi elemento por un lado y mi subgrupo por el otro. Voy a hacer control Z para deshacer. ¿Vale? Y volver a tener luego el grupo y el subgrupo. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi grupo prueba. Y aquí vamos a hacer un explode. Y fijaros. Ya no hay subgrupos. Lo veis aquí. Todos los elementos son individuales ¿De acuerdo? Esto en lo que respecta a los grupos. Los ensamblajes, como os comentaba anteriormente... Son útiles para crear combinaciones de geometría y objet objetos de tipo luz para crear eh, una agrupación que actúe como una lámpara. También lo podemos utilizar para realizar eh, temas relacionados con animaciones de personajes bípedos de dos piernas. ¿vale? Podemos crear de este modo también... Eh, estas, eh, estos ensamblajes desde el, la misma opción de menú que estábamos trabajando hace un momento desde el group y sería aquí en assembly. Vale y aquí me permitiría ensamblar una vez que pinchara aquí eh, al ensamblar me va a pedir un nombre. Es decir, los ensamblajes también como tal disponen de un nombre y me va a permitir eh, transformar eh, todo lo que agrupemos. ¿Vale? Como si fuese un único objeto igualmente, un objeto vacío. ¿Vale? La filosofía es la misma, pero hay diferencias. Y la principal diferencia que hay es que eh, con los ensamblajes es necesario especificar un objeto principal. Y es un objeto ayudante luminar. ¿Vale? Que tendríamos aquí. Los helpers. Eh, tendríamos... Tendría que buscarlo, ¿vale? Sería un objeto de iluminación, ¿vale? Esférico, aquí, Luminar, ¿vale? Los assembly Heads, ¿de acuerdo? Ese objeto va a ser como de interfaz con lo que es el, el ensamblaje. Y cuando entremos a seleccionar el ensamblaje, el panel que nos va a aparecer de, para poder manipular va a ser el correspondiente a este elemento. ¿De no voy a entrar mucho más a ello porque este tipo de agrupaciones está sustentado con procesos de animación y todavía no hemos visto nada de animación. Simplemente comentar eh, que al igual que ocurría con los grupos, para poder trabajar con un ensamblaje tendremos que abrirlo manipular lo que tenga en su interior si lo tenemos que manipular y luego cerrarlo y también hay un proceso de disolución para los ensamblajes exactamente igual que con los grupos vale ahora vamos a pasar a lo que son conjuntos de selección que no es exactamente una agrupación al uso como lo que estamos viendo pero es una manera de realizar una especie de agrupación de elementos, ¿vale? La única diferencia con respecto a lo que ya hemos visto es que esa agrupación no va a generar un elemento vacío y va a contener todo lo que seleccionemos, sino que los elementos van a ser totalmente independientes. Los vamos a poder manipular como queramos, ¿vale? La opción está aquí. Es estas llaves que tenemos aquí y este desplegable que tenemos aquí. Nosotros podemos crear aquí una, un conjunto de selección o selection set, que es como se denomina en, en 3ds Max, ¿vale? Para ello, lo ideal es primero seleccionar un par de elementos. Vamos a venir aquí, seleccionamos un par de elementos, tres, los que queramos, ¿de acuerdo? Yo voy a seleccionar estos dos, voy a venir aquí y voy a escribir eh, conjunto 1, ¿vale? Y aparentemente no ha ocurrido nada. Aquí no tenemos nada nuevo. Y aquí yo puedo seleccionar los elementos de forma individual y puedo trabajar con ellos exactamente igual. Sin embargo aquí sí tenemos nuestro conjunto 1. ¿Vale? Y si lo seleccionamos ahí se seleccionan los elementos que forman parte de ese conjunto 1. Digamos que es como una especie de denominación. Igual que podemos hacer en un Excel seleccionar varias celdas y darles un nombre. Y en esas celdas tener los valores que queramos tener. Pues aquí sería algo parecido. Nosotros seleccionamos una serie de objetos y le damos un nombre. Y cuando queremos trabajar con ese, con ese nombre, pues podemos seleccionar todos los objetos. Esto puede ser útil si queremos realizar eh, algún tipo de acciones sin necesidad de tener que estar creando grupos. ¿vale? La otra opción es este icono que tenemos aquí en la barra de herramientas. Si yo pincho sobre él, me va a mostrar esta ventana que estáis viendo aquí. Ya aparece nuestro conjunto 1 aquí y tiene un signo más en este lateral que me permite desplegar y ver cada uno de los elementos que contiene este, este conjunto. Yo a este conjunto le puedo agregar más elementos. Si yo selecciono el cono, por ejemplo, puedo venir aquí, añadir el elemento con un más. ¿vale? Ahí está. Y ya tengo mi cono incluido en este conjunto. Siguen siendo elementos individuales. ¿vale? Imaginad que quiero que todos los elementos de mi conjunto se, se resalten. Pues clicaría aquí y se resaltarían, se seleccionarían todos los elementos de mi conjunto. Imaginad que quiero quitar, por ejemplo, este elemento de mi conjunto. Pues, le doy aquí al menos y ya está fuera de mi conjunto. De tal manera que si pincho aquí de nuevo, bueno, voy a pinchar fuera primero, se resaltan los dos elementos de, del conjunto, pero mi caja no, ¿vale? En este icono de aquí, crearíamos un conjunto nuevo. Si yo no tengo nada seleccionado, le doy a crear un nuevo conjunto, le digo conjunto 2, por ejemplo. Fijaros que en esta ocasión no hay ningún desplegable. Hemos creado el nombre, pero no le hemos asignado elementos, ¿vale? tan fácil como ir seleccionando elementos e ir añadiéndolos al conjunto y como veis puedo asignar el mismo elemento a conjuntos diferentes vale es decir que no tengo que sacarlo de un conjunto y meterlo en otro conjunto ¿Vale? si lo que queremos realizar es eh, dar el, el conjunto vale le daríamos aquí a remove y lo eliminaríamos, eliminaríamos el nombre, porque los elementos se van a mantener, ¿de acuerdo? Y aquí, si le doy aquí a remove, eliminamos, ya no tenemos ningún eh, conjunto ¿vale? establecido de selección, ¿vale? Con esto hemos visto todo lo que tiene que ver en relación a conjuntos y agrupaciones de elementos. Ya más adelante comenzaremos eh, la nueva sección de modelado. Dentro de muy poquito. Si no es con el siguiente vídeo, será el siguiente. Me queda ya muy poquito que ver antes de entrar a lo que es la, la chicha, de verdad. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.